5 beneficios de vivir en un entorno natural 1 respirarás aire puro a diario el aire limpio es básico para la salud más si estás enfermo 2 sumergirte en la naturaleza y gozar de ella espectaculares puestas de sol días de lluvia cielos estrellados 3 silencio para tu cuerpo y tu mente ambiente relajante de día y sobre todo de noche el sueño de calidad es otro factor clave para una buena salud. Aquí podrás dormir de verdad. 4. Acceso al agua cristalina y cargada de energía. Otro punto básico para sanar. 5. Tus hijos gozarán de una libertad plena y sin agobios artificiales o de seguridad. Crecerán amando la tierra, sanos y fuertes física, moral y espiritualmente. Apóyanos compartiendo este vídeo y suscríbete para no perderte el siguiente. ¡Nos vemos!